She just wants to be She goes Conmemorando el mes de la mujer Disney Plus presenta contenidos originales clásicos con historias inspiradoras protagonizadas por mujeres Un viaje en el tiempo es protagonizada por Oprah Winfrey, Reese Witherspoon y Mindy Kaling La película es una épica aventura basada en la clásica historia de Madeline L'Engle que transporta a la audiencia a través de diferentes dimensiones en tiempo y espacio con la ayuda de tres guías celestiales, una niña realiza un viaje transformador en el que descubriremos que la fortaleza interna se logra al aceptar nuevas individualidades y que la mejor manera de triunfar sobre el miedo es viajar usando nuestra propia luz. Your father has done an extraordinary thing, but he may be in danger. My father's alive. We believe he is, and the only one who can find him is you. Señora presidenta, qué habrá allá dentro? Es mi viejo diario. Empecé a escribirlo en la secundaria. Un recuento diario de cómo llegué aquí. Tenía mucho que decir. Diario de una futura presidenta cuenta la historia de Elena Cañero-Reed, una niña cubano-americana de 12 años que algún día se convertirá en presidenta de Estados Unidos, pero por ahora explora su primer año de esa jungla conocida como escuela secundaria. A través de su diario, Elena narra esta nueva comedia familiar, los problemas en los que hace frente a la escuela y que la llevarán a convertirse en una futura líder. Solo trataba de mantenerme a flote en estas llenas aguas de la secundaria. Mi hija puede ser un poco intensa. dentífrico en tu bigote. ¿En mi qué? Esa mañana fue la primera vez que la vi. pero antes de hablar de hablar Stargear está basada en el bestseller juvenil del mismo nombre, Stargear Shigale. Un estudiante de secundaria que se siente inexplicablemente atraído por Stargear. La chica nueva que acaba de llegar a una escuela, una joven excéntrica y de espíritu libre que termina cambiando en todos sus compañeros la forma en la que se ven a sí mismos y a su mundo. Tenía que ser como todos los demás. Pero entonces, un día... ¿Cuál es su nombre? Stargirl. Mi nombre es Stargirl. ¿Seguro no quieres un vestido de gala antes de que me vaya? Espera, por favor, espera, no. Ay, ay. Lindo vestido, ¿es nuevo? No te enojes, no te enojes. Esta es Eleanor, la estudiante más joven de Tierra Madre. Lo único que quería era convertirse en una Madrina. Todas juntas por En Amadrinada, Eleanor es una joven e inexperta Madrina en entrenamiento quien al descubrir que su profesión está a punto de extinguirse, decide demostrarle al mundo que aún es necesaria. Luego de encontrar casualmente la carta de una niña de 12 años en apuros, Eleanor decide buscarla y descubre que ahora esa pequeña Mackenzie es una madre soltera de 40 años desencantada. Juntas aprenden el significado de felices por siempre. Que podemos encontrar Siri busca Mackenzie Walsh. Ok, esto es lo que encontré. ¿Quién dijo eso? Hay un genio ahí. No contestes. Until I die. Day after day. Jane contiene más de 100 horas de imágenes inéditas. El director Bret Morgan cuenta en este documental la historia de Jane Goodall, una mujer cuya investigación con chimpancés revolucionó nuestra comprensión del mundo natural. Con el legendario compositor Philip Glass de fondo, la película ofrece una imagen íntima de Jane, una pionera que se convirtió en una de las ecologistas más admiradas en el mundo. The more I learned the more I realized how like us they were. Truth is stranger than fiction. And fiction can be transformed into prophecy. Here we have a perfect example of that evolution. Jane Goodall, full, blonde, and beautiful. Six. You, who were formed by the What a thing to be, both unique and familiar. Black Skin busca hacer honor a las vivencias de las familias afroamericanas a lo largo de la historia. Beyoncé encabeza un álbum visual en el que cuenta la historia del viaje trascendental de un joven rey que explora su propia identidad. Filmado en Nueva York, luego Los Ángeles, Sudáfrica, África Occidental, Londres y Bélgica, Black Skin reúne ricos cuadros visuales con vibrantes coreografías y, por supuesto, canciones inolvidables. Be led astray, run away and never return. You can't wear a crown with your head down. The question is, who are you? Don't know who's take my power, my power, my power, don't know who's take my power.